tenemos que abrirnos un poquito más el horizonte. La ciudad de Guadalajara recibió el Congreso AMBEC en 2019 y con un registro de más de 2.200 asistentes, el segundo año de presidencia del médico Vicente Casillas dejó de manifiesto que el proyecto de trabajo que se impulsó preponderó la capacitación de los médicos de granja especialistas para que se vean a sí mismos como unos empresarios. Y Ya es tiempo, y ya lo es, de que el médico veterinario a pesar de ser un gran profesionista, responsable de la sanidad porcina de todo México, también es empresario. En este sentido, la edición de este año del foro más importante en medicina veterinaria porcina del país, permitió a las distintas empresas patrocinadoras ofrecer un cartel de talleres y precongresos, que si bien tienen el objetivo de acercar sus herramientas e investigaciones a los asistentes, su foco va más allá al fomentar la capacidad para tomar decisiones, ya sea en salud, nutrición, equipamiento, genética e inclusive en bioseguridad. Agradecer a la industria, que también la industria es una parte fundamental para AMBEC, pero AMBEC también es una parte fundamental para la industria. Con una producción de carne de cerdo que en México va a la alza, mejores números de exportación y el tema latente de peste porcina africana, en la AMBEC aplauden el trabajo en conjunto que se ha realizado y, claro, fue uno de los grandes temas en el que se basó este congreso. Que vean que estamos unidos. Es más que nada, eso se ha estado tratando de, estar, de, de, de prevenir, no de cómo vamos a, a arreglar ya que vengan las cosas. Entonces, no debemos de esperar a que llegue a las granjas. Tenemos que retenerla por medio de la vigilancia en aeropuertos, puertos todos los lugares donde pueda ingresar carne. En otro sentido, el médico Alfredo Becerra Flores, a quien se le dedicó este congreso con un homenaje en la ceremonia de inauguración. Entonces, cuando trabajas con honestidad, cuando, tra cuando trabajas con seriedad, cuando trabajas haciendo las cosas por amor y ya, rodeado de la gente que te conoce, pues es tu es, es trabajo. Yo por eso les decía, pues, ¿de qué me galardonan? Fue enfático en señalar que es necesario convocar a más futuros médicos veterinarios, a los estudiantes de las facultades, a que volteen a ver a los animales de producción como una especialización. Si el llamado es que la gente que está, la gente nueva, la gente que está ahí, se siga enamorando de producir el alimento que México necesita. Pues cuidar perros, pues muy bien, tal, un buen negocio, verdad, pero no nos da de comer comer perros con una agenda de sesiones, ponencias, conferencias, talleres y precongresos que simultáneamente acumuló más de 65 horas de trabajos de capacitación. Aquí están BEC, aquí estamos para trabajar en equipo y que estamos preocupados por la sanidad y la productividad de la porcicultura. Al cerrar este ciclo de dos años en la presidencia y luego de galardonar al médico Francisco González Padilla con el jabalí dorado, el ahora expresidente de AMBEC adelantó un poco de lo que prevé siga siendo el trabajo de la nueva mesa directiva. Yanin creo que está armando de un muy, muy buen equipo, excelente equipo para seguir en continuidad con la preocupación que tenemos por lo de PPA y, y las demás enfermedades. Amigos de Porcicultura.com, luego de un par de días de actividades en donde se pudo reunir a gran parte del gremio de los médicos veterinarios especialistas en cerdos, solo queda anticipar que nos vemos en Monterrey para la siguiente edición del Congreso AMBEC. El siguiente va a ser en Monterrey, entonces, como algunos dicen, es que en Monterrey no hay cerdos, disculpen, aquí tampoco. Los dejamos con el agradecimiento que envía Vicente Casillas a todo el equipo, familia, colaboradores y amigos que acompañaron su gestión durante estos dos años. Nos vemos en la próxima. Y pues qué te digo, agradecer a todos los, los amigos, porque aquí se hacen muchos amigos que nos hicieron favor de acompañarnos. A todos los congresistas a nivel nacional e internacional que nos acompañaron. Muchas gracias.